It can. Bienvenidos a nuestro tercer día de la semana de preservación de libros y documentos. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín les doy la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos un día más. Para el día de hoy tenemos organizadas dos conferencias que van a ser impartidas por profesionales de Ecuador y de México. Para iniciar, quiero presentarles a Viviana Erazo. Ella es restauradora de bienes culturales de Ecuador. Máster en conservación y restauración de bienes históricos artísticos. Palacio Spinelli por el Instituto de Arte y Restauración en Florencia, Italia. Licenciada en restauración y museología por la Universidad Tecnológica Equinocial de Ecuador. Actualmente es analista de restauración, de conservación y restauración de documentos registrales, desarrollando actividades de gestión y manejo de parámetros de preservación. Y conservación de archivos técnicos a nivel nacional en el laboratorio, laboratorio de restauración documental. Trabajó como, restauración, como restauradora en Sion Arte y Restauración. Licenciada Sofía Ochoa Espinosa, en la restauración de vitrales, pintura de caballete, pintura mural y en el diseño del plan museológico y museográfico. Realizó una pasantía en el laboratorio de restauración de Atelier Deltos de Simonetta Rosatelli, en Florencia, Italia, en conservación de documentos antiguos, pergaminos, reencuadernación de libros y elaboración de contenedores archivísticos. Realicé una práctica laboral, laboral en el proyecto de valorización, acceso y circulación del archivo histórico en la Universidad Central de Ecuador. Viviana compartirá con nosotros el estudio sobre los primeros libros impresos en el Ecuador por los jesuitas durante el siglo XVIII. Bienvenida, Viviana. Hola, recibo el nombre saludo a todos los presentes. La ponencia que voy a presentar a continuación se va a centrar en los primeros impresos elaborados en el Ecuador, de su origen en 1755 hasta 1785, que es donde culmina la actividad de la imprenta establecida por los jesuitas en el siglo XVIII. Específicamente se trata de un estudio de las técnicas y materiales de encuadernación que componen a estos primeros impresos. Los objetivos planteados en este estudio son determinar las técnicas y materiales de encuadernación que componen a los primeros impresos y difundir los resultados de la investigación realizada. Voy a empezar con un poco de contexto histórico. Puse el papel como medio cultural en América debido a que la utilización de medios impresos fue una parte importante en el proyecto de colonización español. La expansión del territorio español es América provocó el incremento del comercio, aumentó la demanda de producción de papel durante el siglo XVI y XVII. En esta época hubo escasez de materia prima en Europa debido a un conflicto entre productores. Por esta razón, el gobierno español optó por establecer grandes plantaciones de cultivo de algodón, caña y lino en América, principalmente en México. El papel utilizado en las imprentas fue de origen español, ya que el gobierno no permitió crear centros de producción en América. Ellos manejaban el monopolio de estos materiales. Gracias a la importación de materia prima de esa América en la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron de nuevo antiguos molinos papeleros en Cataluña, Valencia y Aragón, y se crearon nuevos molinos en casi todas las ciudades españolas. En este apogeo se mantiene hasta las primeras décadas del siglo XIX. Esto es como una introducción para hablar de la imprenta de los jesuitas en el Ecuador, para lo cual hice una línea de tiempo a manera de un breve resumen histórico. Eh, en 1534 empezamos con la, con la fundación de la Audiencia de Quito. En este mismo año llegó la Orden Franciscana a establecerse luego, luego una tras otra eh, orden religiosa, por lo cual la ciudad se transformó en un centro eclesiástico. Las primeras bibliotecas pertenecieron a los monasterios de las órdenes religiosas. Estuvieron formadas por libros traídos de Europa, en su mayoría de España, Francia e Italia. De igual manera, varios monasterios establecieron talleres caligráficos en donde los frailes copiaban y adornaban manuscritos. En esta época los conventos prefirieron disponer de fondos para imprimir libros en España. Podría ser esta una de las razones por las cuales la imprenta tardó en establecerse en la Real Audiencia. En 1575 los primeros misioneros jesuitas llegaron y se dedicaron en gran parte a la educación por lo que establecieron en la ciudad, el Colegio Mayor Real Seminario de San Luis y la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno. En 1736, la compañía deseaba implantar una imprenta de su propiedad en uno o dos colegios de la audiencia de Quito. Eh, los procuradores de la provincia de Quito, el señor Tomás Nieto Polo del Águila y José Mario Mugueri, realizaron una petición al Consejo de Indias en virtud de una persona natural, en este caso su ayudante, Alejandro Coronado, para que obtuviera la licencia, ya que ellos se encontraban en ese, en ese momento en España. En 1741, Coronado obtuvo la real audiencia que le perdón, la real cédula que le permitía establecer como regente eh, la imprenta en la audiencia. La compra de la prensa y el equipo completo estuvo a cargo de los jesuitas. Lamentablemente en 1744 fallece coronado en el puerto de Santa María en España. Debido a este acontecimiento inesperado, la real cédula pasó por herencia a su madre, Ángela Coronado. El contexto social de la época no permitía a la madre de esta persona ejercer el oficio de regente en la imprenta. Los jesuitas entonces hicieron que la señora haga un traspaso a la, de la real cédula a una persona que reuniera las condiciones requeridas. En este caso se designó a Raimundo de Salazar. Eh, en 1742 el señor Mogheri regresó a la audiencia y se estableció una ciudad de Amato. Eh, debido a las dificultades relacionadas a la compra y traslado de la imprenta y la obtención y traspasos de permisos, recién en 1751 los jesuitas obtuvieron legalmente el traspaso de la licencia, para imprimir libros y la pusieron a la orden del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, y se instaló en Ambato, donde el padre Mogheri ejercía como super, superior de la residencia de la compañía. En 1754 llegó desde Alemania Juan Adam Schwartz, un hermano coadjuntor de la orden. Esta persona estuvo a cargo de la, de la imprenta, los libros y hojas sueltas impresas por el hermano. Muestran sus habilidades tipográficas, el estilo de sus portadas y sus páginas influyeron en Raimundo de Salazar, quien fue su aprendiz y sucesor. El material tipográfico comprado en 1754 fue de la escuela de Claudio Garamón, del siglo XVI más o menos, y ha definido el estilo de los libros ecuatorianos de la época colonial. Eh, tenemos el primer impreso en 1755, que es La Písima, es un devocionario del cual voy a hablar un poco más adelante. En 1759 el padre Mogheri fue trasladado a Quito. Fue entonces cuando mandaron a traer el equipo de la imprenta que fue instalado en el Colegio de San Luis. El hermano coadjuntor Juan Adán Schwartz eh, viajó en compañía del padre Mogheri, donde estuvo a cargo del taller de imprenta. Y Raimundo de Salazar igual como su aprendiz. En 1767 eh, ocurrió la pragmática sanción que tuvo como resultado la expulsión de los jesuitas. Eh, en el viaje de regreso a, a Europa fallece el primer impresor y la imprenta queda confiscada en el mismo colegio de San Luis. En 1779, eh, Raimundo de Salazar compró una imprenta en Lima. Bueno, en esta época también Raimundo de Salazar hizo un poco de una impresión clandestina, digamos, en la, en la imprenta confiscada. Terminando la línea de tiempo, bueno, solo quiero decir que en 1794 se termina, digamos, la historia de la, la imprenta de los jesuitas, porque de ahí ya formó parte del gobierno, igual, eh, la, la, la imprenta un poco se perdió, las partes como que quedó desmantelada, entonces ya, digamos que hasta 1779 y el fallecimiento del, del Raimundo del de Salazar, digamos que fue la, la utilización de la imprenta de los jesuitas como tal. Para realizar el estudio que, que hice, eh, busqué un registro tal, encontré el registro de patrimonio documental bibliográfico de los libros incunables del Ecuador, perteneciendo al Ministerio Coordinador de Patrimonio. Con esta referencia se ha podido conocer la ubicación actual de algunos impresos y posteriormente se pudo acceder a los diferentes repositorios bibliográficos para realizar el estudio. Se toma como unidad de análisis a los primeros impresos ecuatorianos pertenecientes al siglo XVIII, elaborados entre 1755 y 1785. Eh, los impresos que, de los que voy a hablar a continuación, están ubicados en la Biblioteca del Ministerio de Cultura, Fondo Jacinto, Gijón y Camaño, y en el Fondo Carlos Manuel Arrea, y también los de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polo. Eh, ahora voy a hablar específicamente de, del estudio como tal. Empezamos con el análisis organoléptico, donde les voy a redactar un poco las características generales y el estado de conservación de los, de los impresos. No voy a hablar de todos porque son bastantes, voy a hablar de, digamos, los más importantes. Eh, aquí tenemos la primera, es la pillísima, es un devocionario impreso en 1755 en Nambato. Aquí tenemos la imagen de la portada, es una encuadernación floja, entera en pergamino jaspeado, capas de cartón, broches en piel, dos nervios de piel expuestos en el lomo, cabezadas simples, guardas de papel, cantos de color, soporte en papel de trapos. Este devocionario ha sido ya intervenido, se está restaurado y está conservado en la biblioteca. Tenemos igual del año 1756 otro devocionario impreso en ambato. Es un devocionario sin cubierta ni guardas, tiene una costura en estilo diente de perro expuesta en el hombro, cantos de color rojizo y soporte en papel de trapos. También tenemos de esta misma época, en 1759, una tesis... Tenemos ahí la portada, es una encuadernación floja, simple, entera en pergamino, costura simple a cuatro nervios, es una costura pasada, cantos de color rojizo, soporte en papel de trabos. En 1760 tenemos una oración que fue dada en las, en las exequias del señor Nieto Polo del Águila, que fue uno de los que estuvo atrás de la compra de la imprenta. Esta es una encuadernación moderna, es una, es una colección facticia, eh, perteneciente al señor Jacinto Gijón y Camaño, que fue una persona famosa en la ciudad de Quito. Eh, en esta colección se encuentran varios, eh, varios de estos impresos unidos en una sola, por eso se llama colección facticia. Es una cuadernación a media pasta holandesa, se observa en el lomo cuatro nervios falsos, tejuelos y dos apliques de florones en dorado. Cabezadas simples a dos colores y cantos decorados con salpicado y soporte de papel de trapos. Tenemos en 1766, le puse ya como la última impresión de la, perteneciente al, al hermano Schwartz antes de la expulsión de los jesuitas, iguales son oraciones, tenemos una encuadernación floja, entera en pergamino, broches en piel, cabezadas simples con alma de piel, costura pasada, con nervios de piel, cantos de color y soporte en papel de trapos, ahí podemos ver la, las imágenes. En el periodo de 1767 al 79, que fue la imprenta confiscada, tenemos una, una impresión eh, clandestina, digamos, realizada por el mundo de Salazar, del año 1769, igual son oraciones. Esta encuadernación es una encuadernación moderna, media pasta en azul, costura simple, igual, pasada, soporte en papel de trapos. Eh, igual es parte de una colección moderna que ha sido encuadernada... De ...posterior a la época en que fue realizada. Después tenemos de las impresiones de Raimundo de Salazar... ...tenemos igual oraciones... Y ...esas son ya realizadas en Quito... ...es una encuadernación simple, floja, entera en pergamino... ...igual costura, costura estilo diente de perro, expuesta en el lomo... ...y soporta en papel de trapos. Tenemos una impresión igual de 1783... ...unos sermones... Y también forman parte de la colección facticia de que les hablé al principio. Aquí también encontramos un exlibris de Jacinto Gijón y Camaño. Ahora voy a pasar a hablar sobre las filigranas que encontré en el papel. No encontré en todos y tampoco encontré información de todas las filigranas, pero de las que pude encontrar saqué algunas fotos importantes. Eh, encontré una, una filigrana en, la, en el primer impreso de 1755. Es una filigrana sencilla, tres círculos con vertical en cruz latina. Bueno, aquí está toda la, la descripción de la filigrana. Cabe recalcar que esta, estas filigranas, hay una base de datos mundial de filigranas donde encontré. Y encontré una similar en Portugal. Y gracias a esta, a esta filigrana encontrada, pude ver de dónde, de dónde proviene el papel. Y dice que este papel es originario de, de España. Igual hay una descripción de, de, la, de la filigrana. Entonces, esta me ayudó como a, a ubicar en el, en el tiempo. Eh, también tenemos otra, otra filigrana que es una flor de lis. Esta, en cambio, es perteneciente al señor... Antonio Polera, que es de un molino de Génova, Italia. Eh, encontré también que decía que, debido a la alta demanda de papel de esa época, eh, las personas eh, necesitaban también, compraría no solo de España, sino en Italia. Incluso decía que en esa época la calidad de papel italiano era, era mucho mejor que el español. Aquí tengo otra marca de agua que encontré. Es una... son como unos dragones que están... Bueno, no se ve mucho la que la, la, la encontré, pero aquí en la, en la que encontré en la base de datos es, es la misma, ¿no? Esta igual es de, del señor polera y coincidencialmente encontré una igual en Guatemala. Aquí tenemos igual otra filigrana un poco más compleja. Aquí está la, la imagen, como sería, no se ve muy bien en la, en la foto del, del libro, es igual del molino de Génova. Entonces, así puedo decir que eh, el papel utilizado en los primeros impresos del Ecuador ha sido en su mayoría de, proveniente de Italia y de España. Después pasamos a los análisis de laboratorio: se realizó microscopía óptica y también se realizó un estudio de acidez del papel. Aquí podemos ver algunas muestras que, que saqué de los, de los impresos. Eh, podemos, por ejemplo, ver de 1755, del 59 y del 60. Podemos observar en algunas las fibras cortas, super, superposición de fibras, pigmentos entre fibras. Eh, esta es la que estamos observando al principio, es la del, del primer impreso. Tenemos fibras de lino y de algodón. Tenemos también en 1759 fibras largas, desordenadas, la superposición de fibras, y también tenemos presencia de aglutinantes entre fibras. En 1769 podemos ver que las fibras son largas, un poco más ordenadas, un poco más homogéneas. En 1761 en adelante podemos observar que las, bueno, que están un poco más compactas, digamos, las fibras, Podemos observar también un poco las zonas amorfas y cristalinas del papel. Eh, las fibras de lino, se ve aquí por ejemplo son fibras de lino, pueden ser de algodón. Normalmente las pulpas de esa época eran pulpas mixtas, de trapos de lino y algodón. Para el periodo del 1767-79, cuando fue la imprenta confiscada, igual, o sea, el papel no, no, no se ha cambiado mucho. Se ve que es un poco de mejor calidad, fibras largas, eh, podemos ver igual partículas entre fibras y pigmentos aglutinantes. En la época de 1779 al 84, cuando ya fue la imprenta del gobierno, podemos ver aquí, tenemos unas muestras un poco más específicas de las fibras, por ejemplo, podemos ver una fibra de lino aquí al principio, acá todo de algodón. Podemos ver que ya eh, la elaboración del papel ha cambiado un poco porque son más artesanales. Bueno, no, perdón, ya son más industrializadas, entonces podemos ver que el papel es un poco ya más consistente. Eh, también hice un, un pequeño análisis de la, del hilo de costura de, de la que pude sacar, y se determinó que en general son, son hilos de caña. Aquí podemos ver las, las imágenes de las, de las muestras. Aquí está una comparación de, de otra, de una imagen tomada como referencia de la fibra de caña. Y esta es una imagen de esta, de la perteneciente a 1769. Todos los hilos que encontré son de caña, de esta época. También podemos ver un análisis del pergamino que, se, que realicé. Estas tomas igual son fotos de las tomas que hice, de, la, de las muestras que pude sacar de los pergaminos. Y se determinó que son de origen bóvido, debido a la, al estudio de los folículos. Y por último, eh, realizó un análisis del pH en medio acuoso. Y podemos ver aquí un cuadro que, que elaboré. En general, eh, no se ve mucha acidez en el papel, debido a que es de buena calidad. Tiene alto porcentaje de celulosa. Si es que tal vez ha, sido, eh, ha sufrido un poco de acidez... Debe, se debe a su estado de conservación actual o, por ejemplo, se ve que los que están más ácidos son los que están en encuadernaciones modernas. Y esto es lo que, lo que pude encontrar en este estudio que, que realicé. Se recomendaría, bueno, o sea, hacer estudios más específicos, pero esto es lo que... Básicamente y en breve lo que les puedo resumir del, del estudio que realicé. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Liliana, por compartir con nosotros tu presentación. Ahora, para la segunda conferencia programada del día de hoy, estará a cargo de las restauradoras Tania Estrada, Dalilia Terrazas, Ana Rosa Toca, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural INAH, México. Voy a contarles acerca de ellas para que las conozcan. Tania Estrada Valadez, desde el 2010 es conservadora-restauradora en el taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. En el 2016 terminó la maestría en conservación de libros y material de archivo por la Universidad de, de las Artes en Londres, Camberwell College, Reino Unido, gracias a las becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Jumex, tiene una licenciatura en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete. Ha colaborado en diversos proyectos de conservación y restauración de patrimonio documental. En el 2014 recibió junto con Patricia de la Garza mención honorífica del premio Paul Coreman's INA por su tesis acerca de un libro de coro copiado por Fray Miguel de Aguilar. Ahora les presento a Ana Dalila Terraza Santillán, es conservadora-restauradora en el taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural INA. Durante nueve años trabajó en proyectos de campo interviniendo patrimonio documental, pintura de caballete y retablos. Desde el 2013 ha trabajado en la conservación de patrimonio sobre soporte de papel y bibliográfico. Es egresada de la licenciatura en restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Museografía Manuel del Castillo Negrete. En el 2016 realizó una estadía de cuatro meses en el Tokyo National Research Institute for Cultural Properties en Japón. Ahora para finalizar les presento a Ana Rosa Toca Ochoa. Es conservadora restauradora del taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha trabajado durante seis años en la conservación de papel, material bibliográfico y pintura de caballete en el ámbito particular y para instituciones públicas como el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Restauración y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Es egresada de la Licenciatura de Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Ella nos, co nos compartirán sobre la metodología en proyectos de estabilización de acervos documentales realizados en el taller de documentos gráficos. Bienvenidas. Hola, buenos días. Nosotras somos Tania Estrada, Ana Rosa Toca y Dalila Terrazas y formamos parte del equipo del Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en México eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, antes que nada queremos agradecer la invitación a participar en la semana de, preserva, de la preservación. El día de hoy les platicaremos sobre la metodología en proyectos de estabilización de acervos documentales realizados en el Taller de Documentos Gráficos. Primero, nos pareció importante comentarles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue creado en 1939 y tiene la competencia de registrar, conservar y difundir el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de nuestra nación. A este instituto pertenece la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que tiene sus antecedentes en los años 60, y se encuentra en la Ciudad de México. Tiene como misión establecer una política nacional de conservación del patrimonio cultural mueble a través de la ejecución, supervisión de proyectos de conservación, investigación aplicada, vinculación y educación en colaboración con la sociedad. Este es el taller de documentos gráficos. Es el área en la coordinación destinada para la conservación del patrimonio documental y bibliográfico. Entre las actividades que realizamos ahí son la intervención directa de obras con soporte de papel y libros, dictámenes y diagnósticos, proyectos de estabilización, investigación, cursos de capacitación, participación en foros y participación en publicaciones. Sobre los procesos de, de proyectos de estabilización eh, de acervos documentales específicamente, a partir del 2015 se creó el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental, y es el encargado de atender ahora de manera integral el patrimonio documental y bibliográfico a partir de estrategias y metodologías de trabajo abarcando tres líneas de acción. Registro, conservación y difusión. A continuación, como introducción, comentaremos algunos términos para definir a la estabilización de acervos documentales. Eh, debemos comenzar con el término de conservación, la cual tiene como objetivo retardar o detener el deterioro en los objetos. Busca salvaguardar el patrimonio cultural tangible, asegurando su accesi accesibilidad a generaciones presentes y futuras. De acuerdo a la norma mexicana de acervos documentales, la conservación preventiva es parte de la conservación y comprende las acciones y medidas indirectas para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los acervos documentales. Su objetivo fundamental es eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre las causas de deterioro, que generalmente se encuentran en los factores externos de los propios acervos. Después, la restauración se refiere a la intervención directa de los documentos o libros mediante técnicas y métodos para el tratamiento de su deterioro con el objetivo de recuperar su integridad física y funcional. Y las intervenciones menores son aquellos tratamientos de restauración indispensables para evitar que continúe el deterioro que suelen considerarse en los proyectos de estabilización. Con estos términos podemos entender a la estabilización como parte de la conservación que comprende las acciones aplicadas de manera directa sobre los materiales documentales con objeto de disminu disminuir y retardar el deterioro presente y mantener condiciones favorables para su permanencia. Para la estabilización de acervos eh, se requiere un plan de trabajo, la ayuda de especialistas de, en diferentes áreas, muchas veces se realizan actividades previas, todo enfocado a, la, a las necesidades específicas de los acervos y depósitos. Por lo general, un proyecto de estabilización incluye procesos de limpieza, fumigación o desinfección, registro diagnóstico, intervenciones menores, guardas de protección y almacenamiento. Bueno, para esta presentación queremos mostrarles dos casos de proyectos de estabilización que se llevaron a cabo en el taller de documentos gráficos para ilustrar las actividades que se pueden llevar a cabo en este tipo de proyectos. Eh, están los institucionales, es decir, se atendieron a cervos que forman parte de Lina, en este caso particular a que tienen libros de coro dentro de su colección, como es el caso del Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y la Biblioteca Conventual del Museo Regional de Querétaro. Otro caso es el de atención a comunidades como, por ejemplo, el de TANETSE de Zaragoza en Oaxaca. En estos dos casos, como se mencionó anteriormente, se abordará una metodología dividida a grandes rasgos en tres procesos. Actividades preliminares, ejecución del proyecto y actividades posteriores. En cada proceso se irá describiendo las particularidades y las características que tuvo cada caso. En este mapa conceptual se resumen todas ellas y de las que iremos hablando. En el caso institucional, los proyectos surgieron a, par a partir del interés mutuo entre las personas que custodian el acervo y nosotras. Trabajamos en conjunto para desarrollar las actividades preliminares como conocer los antecedentes del acervo, definir objetivos generales y particulares, determinar criterios, así como procedimientos y formatos que nos permitan guiarlo para cumplir los objetivos planteados. También es importante delimitar claramente el procedimiento y las actividades que se ejecutarán dentro del proyecto. Esto puede quedar muy claro si se plasma en un diagrama de flujo en, no, en donde se describan las actividades y el orden de cada proceso. Con esto se puede elaborar el proyecto de estabilización en donde se detallan las actividades, el plan de trabajo o cronograma, el presupuesto, los recursos materiales y humanos necesarios, entre otros. En el caso de Oaxaca, el archivo se encontraba en uno de los cuartos de la curaduría de la iglesia, sin los cuidados necesarios para su preservación, por lo que durante el proyecto de conservación y restauración de bienes muebles y inmuebles por destino de comunidades rurales de México, ejecutado en Taneche de Zaragoza y coordinado por la restauradora Renata Schneider, se decidió trasladar el archivo a una de las estanterías del ayuntamiento. Durante este movimiento, el personal de dicho proyecto se percató que los documentos no se encontraban en condiciones óptimas y que necesitaban también de una bastante. La coordinadora del proyecto contactó, contactó a las restauradoras del taller de documentos gráficos de la CNCPC para organizar una comisión y estabilizar 144 documentos y libros. Bueno, en el caso de la estabilización de los libros de coro del Museo del Virreinato, se realizó todo el proyecto de estabilización en el taller de documentos gráficos y pues dadas las dimensiones de los libros de coro que ya vimos en unas diapositivas anteriores, se propuso trabajar 15 libros mensualmente, por lo que se realizaría un traslado de 15 libros cada mes del museo al taller. Para lo cual, primero se realizó una, vis una visita para revisar la colección durante la cual se afinó la lista de los libros a trasladar y se creó un plano topográfico de la ubicación de los libros este, que están situados en tres estantes del almacén del museo. También se requirió una evaluación de los libros necesaria para poder asegurar los libros de coro durante el traslado y el museo se hizo cargo del embalaje de los 15 libros de coro a trabajar mensualmente. Estos fueron trasladados en cuatro cajas de madera que podemos ver en la foto de la izquierda, dentro de las cuales estaban embalados con Tyvek y polifón, como se ve en la foto central, y las cuatro cajas fueron... ...transportadas en una camioneta custodiadas por un comisario del museo y la policía. Al llegar, se realizaba un cotejo con las actas de entrada y salida... ...para asegurar que los libros que llegaban y se iban eran los correctos... ...como podemos ver en la foto de la derecha. En el caso de Oaxaca, los documentos no precisaron de un embalaje para ser manipulados... ...porque estos ya contaban con uno. Toda la documentación había sido anteriormente clasificada por año y asunto... Además de estar protegidos con papel y un enlazado con cordel. También es importante mencionar que no fue necesario realizar un embalaje adicional, ya que se trabajaron en el pueblo. En el caso de los libros de coro, fue muy importante contar con una ficha de control interno, que es la imagen de la izquierda para conocer el estatus del libro durante el proyecto. Esta, esta ficha contenía los datos generales de cada libro con una foto y se fueron re, registrando las actividades que se iban realizando, como limpieza, eh, registro, digitalización, etcétera, Así como la fecha y las iniciales de las personas que las elaboraron. Esto nos permitió tener un control de los procesos realizados, registrar observaciones y anotar consideraciones sobre las intervenciones a realizar, así como las necesidades para su almacenamiento. En el caso de Oaxaca, imagen de la derecha, el registro se realizó por legajo y por libro, tomando las dimensiones del formato y se buscó un título que conjuntara el asunto y las fechas. Además, se le fue asignado a cada documento un número consecutivo, es decir, conforme se iba registrando, se le asignaba este consecutivo. La limpieza de los libros de coro se llevó a cabo entre dos personas, esto por las dimensiones, como ya se ha hablado antes. Cada persona realizaba este proceso con ayuda de una brocha de pelo suave y se usó una aspiradora con filtro de agua. Eh, se realizó una limpieza profunda que se refiere que cada libro se limpió hoja por hoja y al centro de los cuadernillos. Al final se limpiaba el libro a la cabeza, al pie y al frente y finalmente la, carte la cartera con paños electrostáticos secos. En el caso de Oaxaca, solo se realizó una limpieza superficial con brocha y aspiradora. Como se ven en las imágenes, en los libros la limpieza se realizó en las primeras y últimas hojas y en el caso de expedientes se realizó en las primeras cinco hojas. Antes de realizar la apertura de cada legajo se realizó una limpieza con aspiradora. También cabe recalcar que en ambos proyectos para realizar la limpieza en todo momento se utilizó equipo de protección personal como son mascarillas faciales, ropa de trabajo y guantes de nitrilo. El libro ya limpio podía pasar al registro de digitalización y registro de datos de identificación, de técnica de manufactura, estado de conservación y finalmente se realizaba una evaluación general del libro. Toda esta información se vertía en la ficha de registro diseñada en Excel. En el caso de Oaxaca específicamente la ficha de registro interno que anteriormente se mencionó fue la única ficha que se elaboró. No hubo otra como en el caso de los libros de cor En el caso de los libros de coro, este, las intervenciones menores que se realizaron eh, fueron de acuerdo a la propuesta definida en la ficha de registro y posterior a una evaluación. Algunas eh, de estas intervenciones fueron refuerzos, injertos o el tratamiento de las puntas de los libros. En el caso de Oaxaca, no hubieron intervenciones menores, pues no se contempló dentro de los alcances del proyecto, pero se, selexo, se seleccionaron cinco libros para su restauración. En cuanto al registro fotográfico, en el caso de Oaxaca, trató de ser para identificar al documento sin particularidades, a excepción de alguna muy especial. Y esta consistió en el caso de libros de realizar una toma de la tapa anterior y la primera hoja correspondiente a la portada o a la que tuviera un título para identificar al documento. En cambio, en los expedientes se tomó la primera hoja del primer documento que estuviera en el legajo. En el caso de los libros de coro, la digitalización se realizó con una cámara fotográfica, dadas las dimensiones de los libros. Y por lo mismo siempre fue necesario la ayuda de un asistente para que fuera pasando las hojas e ir modificando la apertura del libro para evitar dañarlo. Esto lo podemos ver en la foto de la izquierda. Las imágenes que se obtuvieron fueron en RAW y JPG. Eh, estos libros ya digitalizados se pueden consultar en su totalidad, es decir, de la etapa anterior, a hoja por hoja y taba posterior en la página de internet de la Mediateca de Lina, que es la imagen de la derecha. En el caso también de los libros de coro, se elaboraron guardas y cintas para su resguardo dentro del almacén del Museo Nacional del Virreinato, con el objetivo de evitar la acumulación de polvo posterior a la estabilización. Para las guardas de primer nivel se realizó una funda de Tyvek especial que contiene un elástico para facilitar el acceso al libro. Y cada funda, a cada funda se le anotaba el número de inventario para su ubicación, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda. Eh, si el libro tenía un estado de conservación frágil, se le colocaban dos cintas cosidas a la medida con cinta de algodón y elástico como la imagen de la izquierda arriba y además se registrará sobre el Taibe con la copa rompiéndose para avisar que se debe de manipular con cuidado. En el proyecto de Oaxaca, el clima y las condiciones del lugar de resguardo fueron dos factores importantes a considerar para la selección de una guarda de protección realizada con cartulina libre de ácido y de tipo cinturón, como en la imagen superior derecha. Estas a su vez iban guardadas con un máximo de cinco documentos dentro de una caja de cartón libre de ácido, como se puede ver en la imagen derecha inferior. En el caso de los libros de, de coro del Museo Nacional del Virreinato, una vez terminada su estabilización, se embalaron con sus guardas de primer nivel dentro de las cajas elaboradas por el mismo museo. Eh, durante este proceso también se realizó un cotejo con las actas de salida para asegurar desde luego que los libros que se iban fueran los correctos. Y bueno... Eh, finalmente, eh, hay algunas actividades posteriores que se deben de considerar dentro de este tipo de proyectos, como son el informe final, la organización y el acomodo de la información digital en un disco duro, la catalogación, el levantamiento topográfico de los libros, el acomodo de los libros en la estantería, entre otros. Bueno, como conclusiones, en las imágenes podemos ver cómo está adelante y después de la estabilización en el caso de Oaxaca. La estabilización debe considerarse una actividad necesaria que no solo permite identificar las necesidades de conservación de una colección, ya sea en una biblioteca o en un archivo, sino que a través de esta nos permite realizar otros tipos de acercamiento como la de reforzar el aspecto sociocultural. Un ejemplo es la investigación histórica del tema de, las, de cordilleras, que se está desarrollando con la doctora Ana de Zavalla en España y la historiadora Débora Antiveros en la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural. También se han desarrollado líneas de investigación en los cinco libros que están en restauración en el taller de documentos gráficos. Estos son sobre las marcas de agua, la materialidad del libro, procesos de restauración, entre otros. Y bueno, como conclusiones de los acervos de libros de coro, aquí podemos ver algunas imágenes de, de cómo quedaron los estantes después de la estabilización. Y pues bueno, es importante mencionar que a partir de estos proyectos han surgido otros productos. En el caso de los libros de coro del Virreinato, eh, hubo una exposición de estos en ese museo en el 2014 que se llama Musicat. Y también eh, se ha dado la difusión de la digitalización de los libros a través de la página de la Mediateca, como ya se mostró, y se está llevando una de investigación sobre un copista del Colegio de San Agustín en la Ciudad de México. Eh, con estos dos ejempl ejemplos que les presentamos, se puede observar que cada observo requiere de actividades de estabilización que se van adecuando a diferentes necesidades. La conservación preventiva es más que procesos técnicos para preservar un bien. Es un conjunto de actividades que involucran varios agentes que al trabajar en coordinación se pueden generar varios productos que la sociedad puede aprovechar. Eh, y pues muchas gracias. Esto es nuestra presentación. Abajo les dejamos nuestros contactos por si tienen alguna duda. Y queremos también agradecer a nuestras compañeras del taller de documentos gráficos que no están aquí ahorita, pero que trabajamos muy de cerca con ellas. Patricia de la Garza, Ariadna Rodríguez y Marí van der Meren. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana, Dalila y Tania por su presentación. Ahora nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta para Viviana, que nos llega a través de Facebook, de Beatriz Quevedo. Y pregunta, ¿qué es el papel de trapos? Ah, el papel de trapos se refiere papel de culpa de trapos. Eh, en los primeros momentos de la fabricación del papel, se utilizaban los trapos compuestos de lino, algodón para hacer el, las materias primas. Entonces, por eso se, se denomina así, papel de culpa de trapos. Perfecto, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para nuestros restauradores de México. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron en las intervenciones de los proyectos de estabilización de documentos? Ah, ah, bueno. Hay muchísimas, este, por ejemplo, en el caso de los libros de coro, eh, pues, son de gran tamaño. Entonces, eh, la simple manipulación era un reto. Eh, pero también habían muchísimos este, libros de coro que estaban muy deteriorados. Entonces, es muy difícil llegar a la mínima intervención o a intervenciones menores cuando el libro ya tiene un daño muy fuerte. Entonces, ahí sí nos tendríamos que sentar con todo el equipo para evaluar eh, qué era lo mínimo que se podía hacer con el tiempo que teníamos, porque eran 15 libros cada mes, eh, para dejarlo este, lo más estable posible y evitar que continuara dañándose en caso de su consulta. Este, en caso de los otros documentos en TANETSE, no sé si las chicas quieran comentar algo. Yo tengo una idea, pero si ellas uh -huh. quieren platicar, pueden hacerlo. Ustedes Díganme. <risa> ¿No? No, ¿No? OK. En el caso de los libros de Taneche, como toda la estabilización se hizo en el, en el pueblo, o sea, fuimos viajamos para allá, que viajamos muchas horas allá, y es un pueblo un poco retirado, eh, todo lo que llevábamos era con todo lo que contábamos. Entonces, eso es, es un reto, porque es pensar a futuro qué es lo que vas a necesitar para poder estabilizar los libros y solo tienes cierto tiempo. En el caso de TANETSE, eh, en la primera temporada, solo éramos este, dos chicas y teníamos solo como dos, tres días para poder trabajar lo máximo que podíamos hacer. Eh, no terminamos, obviamente, porque era demasiado y tuvimos que volver ya con todo el equipo. Eh, pero ya teníamos más o menos una idea de lo que necesitábamos. Entonces, ese tipo de cosas son los retos que yo siento que son eh, muy eh, difíciles como de prever. Pero ya con, teniendo un poquito más de experiencia, ya más o menos te vas haciendo la idea de qué es lo que necesitas. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Viviana. ¿Cómo se analizó el pH de los documentos? ¿Cómo se analizó el pH? Se, se, se analizó muy docoso Se colocó el, el, la muestra del papel en, en agua. ...y se mide el pH ahí en el agua, entonces eh, ahí nos da el resultado de, de qué pH tenemos. Así se dice el estudio del pH. Con, hay un pHímetro, hay una cinta que se utiliza para medir el pH y se introduce en el agua y te da un color. Entonces, de acuerdo al color que, que, que da la cinta, nosotros sabemos si es que es alcalino o es así. Perfecto. Muy bien, gracias. Ahora tengo una pregunta para Dalilia o Ana. Dice, ¿qué tipo de escáner utilizaron para la digitalización de los documentos? Bueno, en el caso de, bueno, como lo comentamos en la presentación, en el caso de los libros de coro fue una cámara fotográfica. Bueno, en los dos casos. En realidad no sé, no hubo un escaneo, sino uh -huh. tomas fotográficas. Uh -huh. okay. uh -huh. Marisol, ¿Sí? me gustaría hacer, este, una fe de ratas de la presentación, algo ¿Sí? que yo comenté. Había dicho que uno de los productos de los libros de los, de los proyectos de estabilización de los libros de coro del Virreinato había sido una exposición que llamé Musicat. En realidad, se llama Magnificat. Musicat es otro proyecto de libros de coro que lleva la UNAM. Entonces, me confundí y sí quería dejarlo en claro. OK, muy bien. Uh -huh. Gracias. También, eh... Les recuerdo a, a la audiencia que nos está siguiendo que todavía pueden hacer sus preguntas en la red social, en los comentarios donde nos estén siguiendo. Voy con la siguiente pregunta. Para México, trabajan en conjunto con músicos para interpretar el contenido de los libros de coro. Eh, eso lo puedo contestar yo. Eh, sí, en realidad... Eh, el proyecto del Virreinato, eso ya no lo contamos porque contábamos con muy poquito tiempo, como que estuvo dividido en dos equipos, en el equipo de conservadores, restauradores, que se hicieron a cargo de la estabilización como la materialidad física, y a la par había un grupo de musicólogos que lo que hacían era ir leyendo el contenido de los libros para poder eh, catalogarlos, saber de qué este, feria se trataba, y esto se logró, eh, creo que casi de como un porcentaje, creo que de un 30%. Y se puede consultar en, en la Mediateca de Lina. En la Mediateca de Lina ya viene este, el título y, y de qué sería como las ferias de cada, del contenido de los libros. Eh, desafortunadamente, no hubo como mucho dinero para continuar con eso, pero esperamos que, teniendo ya los libros digitalizados, eh, esto sea muchísimo más fácil para los musicólogos que quieran eh, continuar con este proyecto, generar este, la, la demás información de los contenidos de los libros que hacen falta. Perfecto. Pero respondiendo a la, respuesta, a la pregunta, sí. Vamos a ver, ¿qué factores climáticos uh -huh. afectan en el proceso de conservación y estabilización de documentos? Bueno, yo? este creo que como lo hemos este, venido platicando, importa más que, eh, más que ciertas condiciones, por ejemplo, en el caso de, de TANETSE, en realidad estaba en una especie de abandono, el almacenamiento no era adecuado, más que las condiciones del lugar, porque los libros también se adaptan a las, a, sí, a las condiciones medioambientales. Entonces, hay que, eh, siempre y cuando también sea gradual. Entonces, eh, en ese lugar están bien, están estables, porque son de ahí, digamos, eh, el proyecto de estabilización o lo que es muy importante es crearle todas la, eh, las condiciones de limpieza, de organización, de resguardo para su conservación. Entonces, más que... Ciertas condiciones ambientales es de conservación, creo. Hay Excelente. que adaptarnos. Perfecto. En Facebook, Carmen nos pregunta, ¿tienen alguna fecha de caducidad los, doc los documentos restaurados? Yo, bueno, no sé quién quiere contestar. Sí. Eh, pues caducidad como tal... No pensaría, yo más bien pensaría que por lo menos en el taller de documentos gráficos, si las chicas están de acuerdo conmigo, lo que pensamos es que las intervenciones que hacemos que duren por lo menos de 100 a 150 años. Eso es más o menos lo que nosotros aspiramos, que este de, ya sea por restauración o estabilización es un poquito más complicado porque son intervenciones menores. Pero cuando hacemos restauración, sí estamos pensando que esos documentos duren restaurados 100 a 150 años. Claro, depende un poco en qué contexto estamos hablando. No es lo mismo un documento que está en exhibición y en un fondo reservado a un documento que está en una biblioteca y que están este, pidiendo prestado a cada rato, ¿no? O sea, sí son como dos contextos completamente diferentes. Eh, en el caso de cuando hacemos restauración, sí son objetos como muy... Muy pensados a, a tener como en un poco en fondo reservado, un poco más limitados. Entonces, eso es más bien lo que pensamos. No sé si las chicas quieran agregar algo. Pues yo sí quisiera arreglar, agregar, arreglar no, bueno, agregar algo. Este, bueno, yo creo que también pensar que estamos siempre en un aprendizaje. O sea, eh, siempre, pues sí, apostar a. a a la interdisciplinariedad a, eh, el conocimiento de la materia de, de materiales de restauración o sea siempre ir en esa búsqueda, en ese compartir y en este para pues para mejorar, pero estamos en un proceso siempre de, de cambio y de mejora, de evolución supongo Perfecto Vamos con la siguiente pregunta tengo una pregunta interesante acá Dice, ¿restauran los documentos después o antes de digitalización? Ah, supongo que es para nosotras, ¿verdad? Sí, uh -huh. correcto. Eh, depende un poco del, del proyecto. Eh, por ejemplo, en el caso de los libros de coro, no los, o sea, en el caso de proyectos de estabilización, no se considera tanto restaurar como tal. En TANETSE sí se consideró cinco libros que están ahorita eh, restaura, en restauración, en el taller de documentos gráficos. Y en ese caso en específico, sí se, sí se piensa, todas veces lo estamos platicando, ¿verdad? Eh, tal vez digitalizarlos después de la restauración. Eh, porque en ocasiones están tan en mal estado que no se eh, pueden leer bien. Aún así, sí se toman fotos de cada bueno abiertas y de cada o sea hoja por hoja en estos libros para tener como el antes y después y también el contenido eh, lo mencionó ana la, una historiadora que trabaja con nosotros en la coordinación nacional de conservación eh, está haciendo la investigación histórica de los libros entonces ella necesitaba ese contenido entonces depende un poco del flujo grama de, de de tu proyecto o sea realmente ahí puedes jugar un poco en también cómo están tus tiempos para eh, no perder tiempo. En, si ya está limpio, entonces ya se puede ir a, a digitalización. Pero si ya está limpio, también ya se puede ir a, a documentación y registro. Eh, si ya está limpio, eh, puedes foliarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, puedes hacer muchas cosas una vez estando limpio. Entonces, ahí eh, queda muy claro si ves como en tu diagrama de flujo a dónde se puede ir. Entonces, como tal, eh, lo que sí es importante es que esté limpio y estabilizado. Me refiero a que no haya hojas dobladas que impidan que esté como este que impida ver leer el documento, el contenido. Cosas así sí es necesario para su digitalización. O sea, cosas que no te estorben para leerlo, porque lo que quieres es leer el contenido. Uh -huh. Creo que eso sería mi respuesta. Perfecto. Vamos con una pregunta más para México también. ¿Dónde adquieren los materiales para conservación y preservación? Ana, ¿quieres bueno, esa? Eh, es que no escuché bien la pregunta. Ver, Dice, ¿dónde adquieren los materiales para conservación y restauración? Ah, bueno, hay muchas plataformas online y aquí en la Ciudad de México tenemos la posibilidad de tiendas especializadas de conservación y restauración. Entonces, eh, ya tenemos proveedores y una lista así de, de cuáles son el contacto. No digo nombres, ¿no? ¿O oh, sí? <ríe> no, nada más. Bueno, sí tenemos contactos de tiendas especializadas. Localmente en México. Así, Así es. es. Los y también internacional. Ah, no, sí. uh -huh. Tal vez si quisieran más información podrían escribirnos si quieren algo específico. Exacto. Con mucha confianza. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Viviana. Me parece que es la última. ¿De cuánto, ahora te digo, de cuánto es la óptica utilizada para ver la fibra del soporte en el microscopio? Sí, se utilizó un lente de 20 y de 40. Esos son los aumentos que se utilizan. Con microscopio normal, digamos. Perfecto. Tengo una ¿No pre pregunta. ¿Perdón? ¿Qué recomendaciones nos pueden compartir para la conservación de libros? ¿Podríamos dividirlo? Pues, sí. Uh -huh. Bueno, si quieren, comienzo y luego ya este, las chicas me, me ayudan. Este Bueno, por ejemplo, en estos proyectos de estabilización, lo que decía mencionaba Tania, por ejemplo, la limpieza, Este yo creo que sería la limpieza, eh, el almacenamiento y bueno detectar también eso en un proyecto de estabilización es otro de los objetivos detectar aquellas, este, aquellos ejemplares que tengan algún problema serio entonces se puede atender entonces digamos que sería la limpieza es básica eh, que no esté en un lugar húmedo por ejemplo las condiciones donde están resguardado también de almacenamiento que sean lo más estables y, bueno, si quieren, le paso la batuta a las chicas. Otra, algo más básico. Ana, ¿quieres agregar algo? Um, no. <risas> OK, entonces, yo, a mí me gustaría agregar que también es muy importante que haya un, un listado, por lo menos, para que sea fácil de identificar. Por ejemplo, hablamos de un registro topográfico en el caso de los libros de coro, pero porque son muy grandes. En caso de como, este, documentos o libros, sí se tiene por lo menos un listado con un número consecutivo y el título para saber pues, cuántos libros son, eh, su, su contenido más o menos, cuál es su ubicación. Entonces, yo. Además de eso, agregaría, además de lo que comentó Dani, agregaría eso. Uh -huh. Perfecto. Bueno, muchas gracias Viviana, Ana y Tania y Dalila por compartir hoy con nosotros en nuestro tercer, en nuestro tercer día de la semana de preservación. Eh, fue muy bonito escucharlas y sí. gracias por estar acá y ser parte de este bonito proyecto y esperamos verlas en una próxima. Eh, y a todas las personas que nos siguieron el día de hoy, muchas gracias y los esperamos mañana para las conferencias. Mañana vamos a tener profesionales de Venezuela y de Sofía compartiendo con nosotros. Así que por acá los esperamos y muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.